Hola, buenos días. Soy Manuel Curtogracia, propietario del Criadero Irema Curtó-Kennels. Como anuncié en el último vídeo, eh, hoy vamos a tratar un tema del que prácticamente no se habla. ¿Por qué no se habla? Pues no lo sé. Quizás porque no interesa. El prolapso eh, en las perras de Presa Canario. Esta es una patología, se le puede llamar así, eh, que se da no solamente en el perro de presa canario, se da mucho en el mastín napolitano, en el bullmastiff, en algunos american pitbull y otras razas, bulldog francés. Y yo he criado, como mucha gente sabe, durante más de 40 años, bueno, desde 1976, pastores alemanes de líneas de trabajo. Generalmente siempre, excepto en dos casos, todos los pastores alemanes con los que yo criaba los importaba de Alemania, de las mejores líneas de trabajo. Puedo decir que en ningún caso tuve problemas de prolapso en mis perras de pastor alemán. A la conclusión que yo llegué hace tiempo ya es debido a que en Alemania los criadores, me imagino que en otros países también, siguiendo su buen hacer en el momento de seleccionar, eh, se apartaban de la reproducción, o sea, no entraban en el plan de cría todas aquellas perras que en el primer celo, segundo celo, tuvieran prolapso. Eh, eso se hace con las perras de presa canario y con otras razas que he mencionado, y más, porque las hay que tienen ese mismo problema con frecuencia he hecho un pequeño seguimiento vía internet en vídeos o como se dice en hispanoamérica vídeos que es lo más correcto eh, como veterinarios y veterinarias hablan del prolapso incluso cuando les preguntan si pueden o no reproducir con esas perras con prolapso dicen que sí Recuerdo concretamente a una veterinaria de Hispanoamérica que además se ve cómo practica la inseminación en una hembra bulldog francés. Bien. Eh, al problema, que es un problema, del bulldog francés, que ya hoy en día no cubren las perras, es todo a base de inseminación, y luego las hembras, muchas a base de cesárea, lo mismo que con el bulldog inglés. Eso es un error, un grave error. En el perro de presa canario me consta que también se han hecho inseminaciones y cubriciones naturales con perras que padecen el problema de, de prolapso. Eh, o hipoplasia eh, ¿qué es lo que hay que hacer? cuando hablamos de selección eh, cuando yo hablo de selección quiero referirme no solamente a la displasia de cadera no solamente a las bocas al carácter, a la morfología no, me estoy refiriendo también al prolapso Hoy por plasia de las perras de presa canario. Eh, en mi caso, en mi criadero, en Idemacurto-Kennels, cuando alguna perra que ha ocurrido, joven, en el primer celo o segundo celo, o en el tercero, pero normalmente este problema eh, aparece en el primero o segundo celo, cuando aparece este problema de, de prolapso, automáticamente esas perras no se meten o no se incluyen en mi plan de cría. Dicen, ¿qué haces con esas perras? Bueno, yo procuro regalarlas con la condición de que las intervenga el veterinario si en un celo posterior eh, aparece, que es generalmente si en el primer celo aparece el, el prolapso, en el segundo también y así sucesivamente. Y a veces es gravísimo que si no se opera eh, acaban muriendo debido a esa infección a una infección que se les produce en el útero todas aquellas personas que no sepan de qué hablo no tienen más que entrar en internet y buscar prolapso en las perras y allí verán ¿eh? en consultas veterinarias ejemplares de distintas razas y les explican lo que es el prolapso y cómo se trata, mejor dicho, cómo se opera. La mayor parte de los casos, casos lo que hacen es vaciar las perras eh, para resolver ese problema, porque es un problema del incremento, de, or, el incremento hormonal en el momento del celo. Bien, entonces de lo que hay que hablar, no ocultarlo, porque los criadores no lo hablan lo mismo que los criadores, la inmensa mayoría de los criadores no hablan de la displasia de cadera para que los clientes, los posibles compradores, les pidan o les exijan que sus perras estén libres de displasia de cadera. O al menos que lo demuestren, que están libres de displasia de cadera. Porque no es suficiente con decir, mis perras están bien, mis sementales están bien. No, demuéstrenlo. No tienen por qué estarlo predicando, no tienen por qué estarlo poniendo constantemente en Internet, no. Pero sí que si el comprador solicita el certificado de displasia de cadera, deben aportarlo. Eso es lo más honrado, lo más ético por parte de cualquier criador de cualquier raza canina. Con respecto al prolapso, eh, si se da en el perro de presa canario... Es debido, en la mayor parte de los casos, porque ancestros próximos, ancestras mejor dicho, hembras, padecían prolapso y aún así criaron con ellas. Yo recuerdo ahora mismo, me viene a la memoria, en una ocasión hace muchos años estuve en Cataluña, eh, visitando a un criador de bullmastiff porque una amiga mía quería comprar un bullmastiff y este señor criaba bullmastiff americano y allí me presenté con mi, con mi mujer, con mi hermano, con mi cuñada, previa llamada telefónica y bueno pues el criador nos enseñó todo lo que tenía en bullmastiff eran varios ejemplares, machos y hembras, algunos cachorros, cachorrones y allí tenía una perra bullmastiff que presentaba las exposiciones, por supuesto. Y tenía un prolapso, vamos, considerable. Y entonces yo le dije, le pregunté, ¿tú crías con esa perra? Y me dijo, sí, sí, claro, eso no es problema. Bueno, pues ese planteamiento es erróneo. Y él, este señor, sabía o tenía que saber, porque lo contrario lo descalifica como criador, tenía que saber que el prolapso se hereda la predisposición a padecer prolapso en un incremento hormonal en el momento del celo, es debido a que no ha habido una selección previa de las reproductoras. Toda hembra que uno deje para el criadero, yo por ejemplo en mi caso, de tres cachorras que dejé de una misma camada, no hace mucho, una presentó ese problema automáticamente ya no la incluí en el plan de cría si dos hermanas que tuvieron el primer celo ningún síntoma de prolapso vamos a ver ahora en el segundo celo bien resumiendo en nuestro criadero no se utilizan las perras que padecen prolapso eh, ¿por qué razón? por las expuestas las razones expuestas porque luego van a heredar las hijas y los sementales que dejemos de estas perras, o los cachorros que dejemos para sementales, van a, para de, a, a, a padecer o van a transmitir ese, eh, bueno, pues por cuestiones genéticas, van a transmitir ese defecto. Entonces, eh, que nadie se escude en que eh, no es problema. Porque hay veterinarios que dicen que sí, que se puede, haciéndole una, una inseminación, incluso si el prolapso no es muy acusado, pues eh, con cubrición natural. Eso es un gravísimo error. Bien, en el próximo vídeo volveremos a tocar un poquito el tema del prolapso eh, y la selección de los ejemplares para la reproducción un cordial saludo y hasta el próximo vídeo